Consejo Económico y Social. Bueno. Eh, los partidos políticos suspenden el diálogo en el CES, en el Consejo Económico y Social, eh, para determinar inclusión de otros sectores. Los cacerolazos se produjeron fuera o afuera de la Punca Maima, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. La reunión del Consejo Económico y Social pautada para la tarde de este miércoles en la sede de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Punca Maima fue aplazada a los fines de que sectores interesados en participar se integren a la misma. La información la ofreció Monseñor Agripino Núñez Collado, presidente del CES, quien manifestó que la fecha será avisada más adelante. No, eh, eh, se puso para hoy a las 9 de la mañana. Sí, la Corredero. reunión. La reunión fue marcada por los cacerolazos que realizaron a las afueras de la universidad un grupo de personas, miembros del movimiento Somos Pueblo, que se oponen a que Agripino Núñez Collado sea el árbitro de la reunión y también piden que el padre Rogelio participe de la misma. Ahí están las imágenes que apoyan los dichos de los cacerolazos. La, la verdad que los cacerolazos se hacen con sartenes nuevos. Debiera sí. de ser sartenes usados porque sí. le da un poquito eh, esos más. Esos sartenes de... son fuertes, sí, sí, no, yo sí. sé, claro, claro son, son. son, son de... antipleitos. No, y como, como es la clase media alta que está protestando ahí lo deben ser de buena calidad eso. Yeah. Nosotros cuando estábamos en la, la en manifestación. manifestación. Sí, sí, sí. No, pero es verdad. Sí, sí, sí. Pero ¿y ¿quiénes no, son? La no, clase pero media también alta. Había, hay gente humilde en las manifestaciones. No, pero por ahí no, es, okay, okay, señor, ese... el hecho de que la clase media alta proteste eso no, no eso no debe sí, ser un descalificativo. Pero una mezcla, no, no, en el, no pienso que o sea que sea solamente la clase sí, media o mezcla. la clase alta, hay una mezcla y eso se quedó demostrado el 27 de febrero. Pero que eso no es un descalificativo pero, pero no estamos hablando de decir que es un. Que menos alta. yo mecla me refiero, al menos yo me refiero, no que sea que tú le estés usando así, pero hay que resaltar y hay que destacar: hay que destacar que es uh, está compuesto no por solo una clase, hay gente de todo tipo. Eh, participando en las diferentes manifestaciones Y vemos los muchachos Y vemos los muchachos que salen de la UAS Vemos sí. jóvenes de los diferentes sectores de la capital Cuando estuvimos en la manifestación El 27 de febrero Ahí había gente de toda índole Estaba el rico, el pobre, el joven, el viejo El inválido eh, doñas con sus ollas también, eh, vamos a decir, eh, manchadas por el tiempo de uso Otros con sus calderos nuevos, eh, eh, hundidos de tanto darle con la cuchara eh, Propio de la euforia y de ese sentir que tiene toda la población eh, en contra de lo que ha acontecido Pero viniendo al tema del diálogo, hay que destacar que los días apremian Hoy estamos a cinco son solo 11 días que nos faltan para el proceso electoral, no se ha podido lograr el diálogo, no tendremos una auditoría a tiempo, hay mucha tensión, los partidos políticos no logran ponerse de acuerdo. El interés en este momento, y ayer me parece que Francis citaba y se refería, a lo que significa que el Consejo Económico eh, esté participando, en este diálogo, y las otras participaciones que ha tenido en eventos en que no hemos quedado conforme con esos informes que ellos han rendido. Y solamente citamos el caso de Punta Catalina y demás. Y cierro diciendo que hay que ponerse de acuerdo, hay que buscar mediar para solucionar esta crisis que en este momento vive la República Dominicana. Bueno, yo te digo, Carolina, y a lo demás, al doctor Amado, Yerjan es difícil, por más diplomático que tú seas, sentarse en una mesa con Temo. Temístocle. Sentarse en una mesa con Miguel Vargas. Ese con consejo. Con Luis Abinader. Ese consejo no, no. Con Luis no. Con, con Luis Abinader, no. No, no. Con Luis no hay No hay comparación. Y entonces. No hay comparación. ¿Y entonces? No hay comparación. No hay comparación entre Temo. No, no, no. no, bien, déjalo que no No hay comparación. Tú no me puedes venir aquí a mí a comparar. Si tú me quieres sacar la sangre, me la saca. Tú no me puedes ya. venir a mí a comparar aquí a Miguel Vargas con, con, con, con Luis Abinadel. Con Luis Abinadel. No, Ni a Temito. Pero ¿cuál es la diferencia? Ah, pues cógela para educarte entonces y busca tú la pero, diferencia. no, no, no, en no materia hay política, política, ¿cuál es la diferencia? ¿De acuerdo a ti? No, no, pero ¿cuál es? Yo Él creo es el la que, que recibió el que dinero ustedes, de Odebrecht. Déjame, déjame, déjame, es una déjame diferencia. mi comentario. Y no me compare. No, pero estoy comparando. no me compare a Luis Abinader con pero, Miguel Vargas no me lo compare. ¿Qué es esto? No, lo mismo, que no, que no hay forma de tú compararlo. <risa> Bien, ese Consejo Económico y Social, contaminado, contaminado. Eso que pasó en Odebrecht, tarde o temprano tiene que sacarle a relucir para que este país pueda continuar un estado de derecho y de régimen de consecuencia. Eso no se puede quedar así, bajo eh, ninguna consecuencia. Entonces, ese Consejo Económico y Social, mira Fulvio. Es, es difícil sentarse mira Fulvio. Con, con un Consejo Económico y Social contaminado. Fulvio, Difícil. Fulvio. Hay mucha gente en la sociedad, doctor, permiso, sí, sí. hay mucha gente sí, sí. en la sociedad que se pueden poner ahí. Lo que está pasando aquí fueron, fueron esa gente que lo provocaron. Pero Fue el Estado que lo provocó. Va, vamos a ver otro matiz del Consejo Económico, bueno, del, del diálogo. ¿Resolverá algo el diálogo? Esa quizá debe ser la pregunta más importante en este momento. ¿Resolverá algo el diálogo? Porque yo estoy notando que lo que ha habido es una serie de movimientos estratégicos y los que ha estado moviendo probablemente el gobierno, con la finalidad de que todo pase y se quede en la nebulosa y al final obtengamos los resultados y las informaciones cuando ya sea muy tarde. Es decir, Eso es lo cuando que ya las elecciones se hayan producido. Eso es lo que están persiguiendo. Eh, ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque el Consejo Económico y Social, primero, no es el lugar válido. En el Consejo Económico Social, compuesto por 40 personas, solamente hay... Ocho o diez personas que pudieran tener, uno sabe que pueda tener o que pueden tener un interés porque las cosas se resuelvan y mejoren. Pero la, el resto son empresarios, son gente ligada a intereses políticos, a intereses económicos. Y esa gente, sobre todo los empresarios, el capital no tiene patria ni tiene bandera. La patria y la bandera del capital es donde el capital haga más capital. Y eso ha sido así toda la vida, eso ha sido así todo el tiempo. Lo que quiere decir que esa gente que están ahí deben estar más cerca de las posiciones del gobierno, de las posiciones de lo que representan el gobierno, que de las posiciones que puedan representar a la ciudadanía. Por un asunto sencillo, su enfrentamiento con el establishment, con lo establecido, con el gobierno actual, no me estoy refiriendo al PLD como tal, sino al gobierno, al que sea, tiene que ser más cercano porque sus intereses están de por medio. Entonces, no era el lugar adecuado el Consejo Económico y Social. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, de alguna manera convenía para muchísimas otras cosas. Vamos a escuchar una llamada que tenemos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, se fue. No está. No está en el aire. Bueno, adelante. Ya, ya. Bueno, con relación a todo esto, eh, esto que yo voy a decir no le va a gustar a mucha gente. Hay gente que está en el poder y que son capaces de venderle el alma al diablo para no salir del poder, de sus respectivos cargos. Pero hay gente que está en la oposición que es capaz de venderle el alma al diablo para ir al puesto donde están los otros. Pero hay gente que ni van para un lado ni para el otro, que ni están ni van a estar y que son capaces de venderle el alma al diablo para mantener este país en una crisis constante y ellos beneficiarse de eso. Y es muy claro poder ver ese panorama, que aquí hay gente que está propiciando que eh, eh, eh, alterar otra vez eh, eh, el buen desempeño que puedan tener la, las elecciones del día 15. Y yo quiero hacer un llamado a la atención. No se puede, no es cierto eh, que la República Dominicana se puede dar el lujo de, de que sean torpedeadas otra vez las elecciones. El 15 de marzo hay que votar y hay que permitir a la gente que vote. Y por eso es bueno, por eso es bueno que esos jóvenes que están protestando ahí se hagan veedores de, esta, de estas elecciones. Es bueno que se le incluya. Yo no entiendo por qué no están todos los sectores representados en, en, en esa... En ese diálogo debería estar todo y debe hacerse como pidió ayer el PLD, transmitirse en vivo para que todo el mundo vea lo que está pasando. Ninguna reunión referente a las elecciones de la República Dominicana se pueden hacer tras bastidores, así como decían los muchachos ayer. Ya se acabaron las reuniones de aposento y yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con que todo sea transmitido en vivo todas y cada una de las reuniones que se den referente a las elecciones municipales y presidenciales deben transmitirse en vivo para que todo el mundo pueda ver el accionar de todos y cada uno de, de, de, de los delegados políticos que están representados ahí porque aquí hay muchas cosas que se dicen en las reuniones y después se salen a decir otras yo no entiendo por qué no se ha invitado a todos los partidos políticos solamente cuatro el PLD, el PRM, el Partido Reformista y la Fuerza del Pueblo ¿por qué solamente cuatro? Si todos los partidos que están debidamente reconocidos en la Junta Central Electoral tienen derecho, todo el que lleva un candidato, sea regidor sea lo que sea, tiene derecho a participar de esa asamblea, tiene derecho a participar de ese diálogo, tiene voz y tiene voto en ese diálogo, ¿por qué no permitirle la participación a todos los partidos políticos y también a la sociedad civil? Claro, debidamente representada. Por ejemplo, es bueno que los muchachos identifiquen su comisión, eh, los que están protestando, para que ellos saquen una representación que vaya a estar ahí. Pero entendemos que si no le buscamos un bajadero a esto, el día 15 de marzo aquí va a correr la sangre y de mala manera. Bueno, ojalá que te equivocas. Ojalá que no sea así, ojalá, que, ojalá no. que no. Pero pienso que hay, se nota como un manejo, ese manejo típico balaguerano, balagueriano de que las cosas, eh, ese sainete de que yo quiero que las cosas se den pero realmente actúo para que no se den. Y como decía Bosch, en política hay cosas que se ven y otras sí, que, no, sí, se ven, sí, y sí, que no se ven son más importantes que las que se ven. Vamos a escuchar antes de su sí, intervención no, no. una llamada telefónica. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días, Fulvio, Carolina, José Amado, y ya Miren, yo les felicito porque es uno de los mejores programas que hay en, la, en San Francisco y no hay que pedirle nada a la, a la capital. pero usted dejó. Muchacha de mucha destreza, de mucha preparación, como lo es Carolina. Para mí la mejor que hay aquí en San Francisco. Sin Muchas gracias. mérito a la demás. Muchas Miren, gracias. señores. Muchísimas gracias, Mire. Eh, por... de decía yo que sinceramente, uh -huh. ante la situación tan delicada que está viviendo el país, venir a enrostrar a un Consejo Económico y Social que participó en la Comisión de Punta Catalina es una provocación, una nueva provocación al pueblo. Habiendo tantas gentes que tienen que aportar a esta sociedad, Gente que han demostrado que verdaderamente sus acciones están encaminadas en favor de la patria. Es legal que el Consejo Económico y Social sea el interlocutor válido para, o por lo menos el... el, el... El mediador válido, vamos a decir, para ese, para ese diálogo. Participación ciudadana establecía que no, en la llamada, es que no está, es que desde la, el punto de vista el constitucional. constitucional. no lo creó con esos fines. Y el mismo Leonel Fernández, eso era lo También que afirmaba ayer, aunque el PLD decía que esto era algo inválido, eh, que no era un argumento, o sea, que sí podía el consejo. De todas maneras, uh -huh. con el perdón uh -huh. Carolina, mi abuela tenía un dicho que decía que en tiempo de regerta cualquier joyo de puerta. Es como decir, bueno, en medio de esta crisis, cualquier estamento, cualquier mecanismo que nos permita buscar una solución, aunque sea claro. mediana, sí. eh, pues eh, podría ser interesante. Oye, debajo de una mate mango, ahí se ponen de acuerdo, si realmente sí, quieren ponerse de acuerdo. El problema no es el lugar, el problema es los personajes que los integran personajes. el, el eh, sitio. Pero es que es un diálogo, Amado. Pero es que no la importa, credibilidad no de la gente. la gente no tiene credibilidad hermano. ese ¿Qué es, es el Oye, un diálogo tú aceptas pero o no aceptas bien, o rechaza o, o no acepta está, está bien pero no lo vea tan simple Ahí no hay credibilidad. vamos a escuchar una llamada y vamos a, a, a buenos, buenos días, días. se fue se fue la llamada puede, el factor principal puede, de la junta, llame, el factor amigo. principal de la junta central electoral es credibilidad por las mismas claro. acciones que ahí se han hecho. Por lo tanto, una comisión sin credibilidad no va a solucionar el problema. Eh, otra información es que Participación Ciudadana solicitó ayer participar de este diálogo eh, como organización cívico no partidista. Eh, creo que es importante que participe, ha sido un veedor de todos estos procesos electorales. Finalmente, para ayer ya no podía elegirse un grupo de personas como nosotros. ¿Comenzamos aquí a sugerir nombres? Yo entiendo que sí, Entonces, yo entiendo yo, que sí. Yo no Pero creo lo que, hay que ver es, razón. lo que hay que ver es, porque creo que estamos hablando sin conocimiento total, quiénes son los que conforman en su está, totalidad el eso, eso, Consejo eso Económico. Internet, bú, búscalo, ¿Eh? ¿Quiénes son? Yo te voy a... ¿Y, y, ¿Y qué calidad de San tiene? Pedro, lo está, ¿eh? San Pedro lo está esperando. El presidente está la, Núñez. está la llamada. De... Los que, los que dieron que eh, el reporte de vamos que que a buscarlo Punta que Catalina, que sí, lo textos sí, uno lo busca. Adelante, ha buenos días. Los que dijeron que todo estaba bien. Sí, buenos días. Buenos días. Le escuchamos, buenos días. Buenos días. Buenos días. Miren, señores. Ah, no sé el teléfono lo Es mal. Importante Hay problemas con la llamada. gracias. Recuerda que, que López buscó la paz en aquel tiempo ah. cuando. ¿Quién? ¿Quién? Que en esos países se estaban mal. Bueno, yo le voy a hacer una propuesta. No yo voy a hacer una propuesta. Que dejemos entonces que aquí en la República Dominicana no exista ningún mediador y que, y que el mediador sea la OEA. ¿Ya? ¿Bien ahí? ¿Estamos no, conformes? Ahí, ahí no está conforme. Ahí no, no está bien. No, no puede no, ser la OEA. No, entonces, no, no. Es, es que bien. tiene que ser... Inclusivo. que venga Putin de Rusia. No, es que tiene que ser inclusivo, hermano. Diablo. Ahí tiene que Putin, estar la sociedad. No, no, por favor, a Putin. Ahí es que tiene que estar Rusia, la sociedad, que tiene venga que inclusivo. Eh, eh, Vladimir Putin de Rusia, inclusivo. Que es Ahí mediador. tiene que estar toda la sociedad representada. Siempre, Ahí siempre no un grupo va no un grupo. a ver, siempre no un grupo. Ver, ver, eh, eh, eh, no un grupo amañado, no un grupo amañado, es inclusivo contradicción. A Okay. Francia San Miguel vamos, Tenemos un mensaje para ustedes tranquilos. Bolsonaro de Son, son las 7 y 25 de la mañana De mañana